Eso, eso tiene que ser tu cara. <ríe> no me <ve>. Hasta ahora. <ríe> y ahora pasa tú para detrás tuyo. este ¡Hola chicas! Buenas tardes. Hoy os recibo en mi cocina. Y bienvenido, bienvenida a la cocina de susurros del Papel. Bueno. Vamos a hacer hoy eh, torrijas, ¿vale? Os enseño, yo la voy a hacer como yo sé, ¿vale? Que a lo mejor no es la receta, puede ser eh, La voy a hacer eh, como les gustan aquí en mi casa Porque el azúcar no gusta aquí en mi casa, entonces yo lo que hago es bañarla en miel Porque el azúcar aquí, como que para los dientes no, de edad entera Y entonces voy a hacerlas con miel voy a hacerlas con miel y le voy a echar un chorroncito de de de coñac eh, voy, estoy en el microondas estoy, eh, estoy calentando no templando la leche que ya está la voy a echar en el plato mirad es una jarra esta de desayuno que la voy a echar en el plato Ahí. y la iré calentando o habéis ido y la iré calentando conforme, conforme se me vaya gastando no voy a hacer muchas porque voy a llevarle a lo mejor un par de ellas a mi madre yo me puedo comer una, dos, más no y voy a hacer una barra de estas que la compré ayer en la vecina Hacer eh, la, las torrijas. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar la, la barra de pan en rodajas, ¿vale? Más o menos, pues de dedo y medio la voy a hacer de, de grosor. De dedo y medio, ¿vale? La compré ayer. Eh, hace muchísimo levante. Y aquí con el levante el pan no se pone duro, el pan se pone chicroso, ¿ves? ¿vale? Entonces. <coughs> En lo que Porque si hubiese sido poniente se hubiera puesto duro como una piedra pero una piedra ¿eh? pero como el levante se pone se pone muy chiclos entonces otra vez ahí es que me apaga la tele eh, A ver. entonces lo que estoy haciendo es cortar como os he dicho ¿ves? las rebanadas de de pan y que salen ¿eh? Yo voy a aprovechar hasta el pico Es que aquí Muchas veces para desayunar hago Ya está, retiro la tabla Muchas veces para desayunar hago Hago pan, pan frito Yo utilizo eh, Bueno, ahora le vamos a echar coña Vamos a encender también La vitro No lo voy a poner muy fuerte porque si no el pan Se va a hacer enseguida voy a hacerle yo lo hago con aceite yo lo hago con, con aceite de oliva vale eh, refinado mm, se puede hacer también con, a, con aceite blanco pero yo lo hago con aceite de oliva porque el que usamos en casa y donde postra el tapón ah. he puesto el aceite He puesto, a ver, ya, ahora, jeje. Es que se me va He puesto el aceite a calentar en la sartén Y ahora a la leche le voy a echar un chupito, un chorrocito de... De coñal Que lo tengo aquí Mira, veis, bueno, enseño son estos que ¿Eh? tú, pues ah, que emborrachadita ah, estoy utilizando eh, estoy utilizando um, esto entera Le eh, estoy utilizando leche leche leche entera vale entonces aquí voy a pascar dos huevos Un pan, ¿Vale? Y los cuatro Este es mi tenedor de... sacar la, la corrija de allí Este lo pongo aquí Voy a limpiar Que se me pica de una batalla Y ahora lo que voy a hacer es primero Primero Paso lo que es la rebanada de pan La paso por la leche Y una vez que esté empapadita La paso por el huevo Y directamente la frío ¿Vale? Después la sacaré, la pondré a escurrir Que por cierto Aquí no debe de estar pan bueno, Voy a ponerla ahí ¿Eh? Voy a coger otra fuente ¿sí? para que pierda un poco de, de aceite las manos las tengo limpias antes de que antes de esto he empezado ¿Ves? las paso dejo que vaya un poquito las paso por el huevo y la he hecho en la aceite vale vale un poquito no vale caliente aceite todavía cuando empiece a flusear mira. de otra manera es que hay mucha tirar el aceite he puesto el... la campana bueno, mientras tanto Allí compré en esta botella de de, de miel que es grande y ¿Sí? mucha aquí sí en una nevería recuerda bueno no pero y creo que yo he sacado una bandeja antes pero con mi tal, pondré las bandejas. Vamos, que he llenado esto de plan. Ya está fijado el pan, la primera jornada Voy a coger. Es mi palo de miel para, para después echarle la miel. La, la meteré en el tarro y, y la he hecho como está limpito. no tenía que haber metido, no tenía que haber metido más. bueno Me toma pasa, miren que pasa, espera voy a tirar aquí un poquito es que más que no te diste porque al echar el marcado caliente, el fuego, porque el pan se encuesta muy pronto, y ¿no? entonces sale como un poco purilla De todas maneras van a salir oscurillas, ¿eh? porque la eh, miel es como la azúcar. ¡Ah! También he preparado aquí una bolsita con, con canela, molita. ¡Qué señor! ¿Qué sabe? Para echarse a la Y yo creo que no la historia la podemos mandar. ¿Dónde está mi pareja? La primera vuelta. La primera vuelta. Mira que se te ve, ¿eh? La primera vuelta. La de la vuelta, ¿eh? Ana, ah, la pues ya la que faltaba. La copa no se puede mirar. Porque se va. Mira, la tonta. Mira la tonta que eres tonta. Porque se está reneando sola. el carro tengo los cristales, tú no. Pasé por... ¡Eh! No me pases por aquí con los cristales, ¿eh? Ahí está el carro. Lado este a aquí es miren. Ya, pues el por la boca abajo lo lía en. Pues eso es lo que te decía. Sí, eh He subido un poquito el fuego porque creo que tenía bastante bajo. El pan enseguida se, se hace y se cuesta por fuera. Entonces, para que no tenga, tenga un aspecto doradito um, y no así como quemadillo, pues igual, bueno, voy, bueno, voy a darle la vuelta por pues, la otra cara. Así. Tiraré un poquito más. Ahí también he sacado un, he sacado un colador con el culete plano, ¿ves? que tiene patitas, para que escurra un poquito de aceite. No es que vaya a escurrir mucho, pero algo siempre se escurre. Voy a sacar la primera que metí. La, la paso al, aquí para que escurra un poquillo de aceite. Enseguida voy a meter otra vez las que ya está preparada para. Voy a dar la otra. Y voy rebajando el leche. la pongo ahí para que cojo la primera y la he hecho en la miel la he hecho en la miel con el... empapándolo en... en la miel Miel. Yo no le hago agua a miel, quiero decir, no le, no le hago una, una melaza, le eh, estoy echando la miel entera, ¿vale? Para que muy dulce porque no lleva nada de azúcar. ¿Qué Mira, con loco. La otra, la de la ¿Quieres con la chica? ¿Qué el chico? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te fue no, no, el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 No, eso se Ya no, no, no, no, no, no también, O. Ya ha salido un poco, ¿no? Sí. Yo papá no Me queda. Vamos, vas a ver nada. Bien. Hecho, echo, echo. Y le por encima. Y mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Un hueco Y tú ves las ¿no? Sí, mira, ahí lo tiene, la cadena, por rodearse la conexión Es que es un osorro de todo y de como una fábrica ¿Pero qué? No, va a cortar Porque va a estar encima de la mesa, si quiere, ¿Por qué se puede hacer? Por la que tú te vayas a comer, tampoco le eches mucho que después empapan, ¿eh? no te vayas a creer que no, que esto engaña. ¿Sí? Y después, vamos a la aquí. mira como yo, ¿ves? Que hacen pozo después. Pues una con los dos. La otra está empapando la de abajo. Y hay que echar hay que coger ¿no? ya a la camera. Ahora, cuando ya va a poner aquí, la está ahí No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pues chale, la última cual era esta, esta y esta. Por ahora me cogen mira la cadena <coughs> dos deditos. ¿La puedo echar en el salero? No, que, ¿eh? y con dos deditos, tampoco. Vamos a echarle un poquito más de aceite. Está teniendo el aceite, en un poco oscuro. Ahora voy a de aquí. todas ¿eh? que sí que los picos también quiero decir como a, ti. como a ti te gusta el pan frito no es que me da pena de tirar y nos Esa es No, no Es pues sí, se para allá? pan se fríe enseguida. Sí, Hombre, depende, papá, si va a hacer un requerimiento Pero para ti no. Pues, voy a llevar a mi madre un par de ellas. Si sí, lo una vez que coge la temperatura, metes acá, metes acá, metes acá. que si no después por una que te coma ya está ya está más que acto. Yo no sé si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 Pero bueno, mi madre y mi abuela no, eh A mi madre y mi abuela no, porque mi madre y mi abuela la rebozaban en azúcar y canela Pero a ti no te gusta el azúcar Es que masticarla no me gusta Ya está, por eso Tío, de grasa no me ¿Eh? Que ¿Eh? masticar los granos de azúcar no me gusta Ahí ya está me voy a pero si me gusta, no me Tía, bueno. Esa mía no es, no es de, de, vamos, de confianza de, de, del panal del Manolo, ¿no? Eh, la verdad mí es que ella ha dejado el panal ese... Ya, yeah, ya lo sé. Lo dijo en la boda de... Ha dicho ella que ella se la compra a un amigo que tiene también por Pero que son de... ya sabe de bien ¿no? Vamos a la masa a la abeja. A Y colorín colorado. Pues ya se ha el pan. Ya hemos terminado. Chao.